Y con nosotros, ¿eh? realmente es, es bien importante. Ya lo digo en plan serio. Este, eh, creo que sí va a ser muy interesante este programa, porque la gente sí tiene pues tiene mucho desasosiego de todo lo que está pasando y, y pues, pues ver por lo menos algunos atisbos de de de, de, de cómo viene el 2021. Al contrario, un gusto, un gusto estar con ustedes en este, con el Observatorio Ciudadano de Guanajuato. A lo mejor empiezo por, no solo por felicitarlos por tener el observatorio, sino por darles una buena noticia. Y es que eh, hay un índice de ciudades sustentables que hace Citi Banamex desde hace tiempo. Y eh, el último que hicieron, lo hicieron con el CIDE, eh, con el laboratorio, con nosotros, junto con el INCO y México Evalúa. Y ahí eh, analizamos todas las áreas metropolitanas del país que existían en ese momento. Pero ahora, como saben, el grupo de áreas metropolitanas se ha incrementado y ahora Guanajuato, por ser capital, entra dentro de este grupo. De tal forma que seguramente a principios del año que entra, quizás por marzo o abril, Tendremos, vamos a actualizar este índice, junto con el INCO y México Evalúa, este índice de, de City Banamex, y van a poder comparar a Guanajuato con las otras 73 eh, ciudades o áreas metropolitanas del país, en una serie de indicadores, de cerca de 120 y tantos indicadores, que les va a permitir ver la historia, compararse con otras entidades federativas, pero también ver la distancia que tiene la ciudad de Guanajuato para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y creo que para un observatorio como el de ustedes yo creo que es muy importante porque digamos lo que falta a veces es información para evaluar los grandes desafíos que tienen las ciudades y las áreas metropolitanas de tal forma que pues es una buena noticia seguramente espero, nos inviten luego a presentarles el índice ya cuando cuando esto sea realidad ¿Para cuándo piensan tenerlo eso? Mira, se retrasó un poco porque se retrasaron las cifras del Censo de Población y Vivienda. Las cifras del Censo de Población y Vivienda van a salir entre enero y febrero del, del año que entra. Entonces yo, yo quizá creo que debemos estarlo terminando por abril, me imagino. Pero va a ser, okay. una, va a ser una, una información yo creo que única. Nunca antes, eh, creo yo, había, habría existido esa información para la ciudad de Guanajuato. Para poder realmente con cifras duras, con parámetros concretos, entender los desafíos, compararse con los demás y tener objetivos de futuro, ¿no? Para poder ir midiéndonos. Creo que eso es fundamental para los observatorios ciudadanos en todo el país y ahí, pues ahora sí que vamos a tenerlo para, para Guanajuato, afortunadamente. Qué bueno, es muy buena noticia esa. Oye, pues ya comenzamos, son 11.04. Claro, claro, claro. Este... Sí, muy buena noticia. Este, empieza con eso. Claro. Ah, pensé que ya habíamos empezado. ¿Sí? Sí, y más de, so, de, de sustentabilidad, porque aquí es el problema que traemos. Pero creo que ya estamos en vivo, ¿no? Este, sí, sí, sí, el... ya, estamos, ya estamos en vivo desde hace sí. rato. Las 11. Desde hace rato. En punto, sí. sí. Hola, Lolita. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Eh, un placer estar con todos ustedes. Bienvenido. Al wow. contrario, un gusto. Buen día, buen día a todos. Al doctor Eduardo Sojo, quien hoy nos hablará del estado actual de la economía en el país y, y refiriéndose al estado de Guanajuato y esperamos que también al municipio de Guanajuato aunque tanta precisión no sé si tenga la información para hacerlo pero es, él es un experto en, en todos estos temas y para nosotros es un honor recibirlo nuevamente aquí con el Observatorio Ciudadano de Guanajuato gracias, buenos días Muy buenos días un, un, un gusto si quieren, día. eh, para los que se si, ahorita se acaban de conectar simplemente ratifico que para la ciudad de Guanajuato vamos a tener todo un paquete de información eh, realmente inédito para poderse comparar y entender los grandes desafíos que tiene Guanajuato Capital, compararse con el resto de las ciudades o áreas metropolitanas del país, pero también eh, plantearse qué tan lejos estaría la ciudad de Guanajuato de cumplir con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que eso va a ser un paquete de información realmente importante para observatorios ciudadanos como el de ustedes. Bueno, vamos a comentar si quieren acerca de la parte económica y, y doy una introducción y luego lo vamos conversando si, si están de acuerdo. Claro. Primero, decirles que la situación económica que estamos viviendo en el país eh, no inició con, con la pandemia, la mala situación económica. Realmente, si uno ve las estadísticas, si uno observa eh, los principales indicadores, particularmente uno que se llama, eh, que forma parte de los indicadores cíclicos del, del INEGI y se llama indicador coincidente, y ahí muestra claramente un punto de inflexión en la actividad económica de México allá por septiembre del 2018. Fue en aquellos momentos cuando se tomó la decisión de cancelar el aeropuerto en la, en la Ciudad de México. A partir de ahí, eh, inicia una serie de medidas y acciones digamos, en contra del estímulo a la actividad económica. ¿no? Después del aeropuerto en la Ciudad de México, han seguido muchas decisiones que han ido eh, causando la pérdida de confianza de los, eh, de los inversionistas, y, y, y así se dio, realmente así se dio el, el 2019. El 2019 empezamos a vivir, eh, digamos, crecimientos muy malos. Recuerdan que el presidente López Obrador había propuesto crecer al 4% en promedio anual. Eso fue lo que dijo en el Plan Nacional de Desarrollo. Y terminar el último año con el 6%. Eh, empezamos el 2019, se vio que esto no era... Factible, entonces defendió el 2% de crecimiento, similar al que habíamos tenido el último año del presidente eh, Peña Nieto. Pues ni eso se alcanzó. Al final terminamos con un crecimiento ligeramente negativo. Fue un año muy malo en crecimiento económico y empleo. Si ustedes ven los empleos formales generados en el país en el 2019, fueron alrededor de 350 mil, lo que se compara con 700 mil que se habían generado los últimos tres años del sexenio pasado. Entonces también el crecimiento económico fue malo, se cayó a la mitad el crecimiento formal de la, de la economía, pero quizás lo, lo más grave es lo que señalaba hace unos momentos, que se deterioró la confianza en los inversionistas. Y empezó a caer la inversión. Curiosamente, eh, se dio un fenómeno que, que vale la pena comentar. La inversión pública no es que se haya empezado a caer en este sexenio. La inversión pública ha venido cayendo de manera importante desde el 2010, 2011. De manera casi permanente ha venido cayendo la inversión pública. Por ejemplo, en el sexenio del presidente Peña Nieto, si uno compara el último, el 2012 con el 2018 la inversión pública en ese sexenio se cayó 25%. Sin embargo, la inversión total del país en ese sexenio creció 5%. ¿Por qué? Porque la, la caída en la inversión pública fue sustituida por un incremento en la inversión privada. Pero a raíz de, de, de este sexenio sigue cayendo la inversión pública como ya lo venía haciendo, pero ahora también cae la inversión privada. Y por eso la inversión como total en el país se ha venido cayendo y eso implica eh, que nuestras perspectivas de futuro pues también se reducen. Por eso ustedes ven que cuando hablan del crecimiento para los próximos años, es, y ese es dramático, que ha cambiado, nos cambiaron las preguntas. ¿no? La pregunta que teníamos en el 2019 es si íbamos a, si íbamos a regresar a los crecimientos que teníamos en los periodos anteriores, ¿no? Del 2.5% en promedio. Y ahora la pregunta es, y es verdaderamente dramático, ¿cuándo, ¿cuándo vamos a regresar, no al crecimiento, ¿cuándo vamos a regresar al nivel que teníamos previo en la pandemia? Entonces, eh, la misma pregunta, digamos, es, es yo creo que muy significativa de la situación en la que nos encontramos. ¿Y por qué eh, la gente espera y los analistas esperan y el debate público... Que empieza a comprar que el crecimiento económico que el nivel de actividad económica que teníamos previo a la crisis se va a alcanzar hasta el 2023 2024 algunos dicen 2025 tiene que ver con que eh, la caída en la inversión si realmente se ha caído la inversión a esos niveles entonces las perspectivas de futuro evidentemente también son son son uh, son muy malas no para darles una idea de, de los niveles de inversión que se requerirían en el, eh, también el Plan Nacional de Desarrollo, pero desde hace mucho tiempo, el mantra que todos tenemos los economistas y muchos políticos tienen en la cabeza es que la inversión en el país debe de ser del 25% del Producto Interno Bruto para poder llegar a un crecimiento de 4% en promedio anual en nuestro país. 25% del Producto Interno Bruto. 20, 20, 20 puntos del sector privado y cinco puntos del sector público. Okay. Y al final del sexenio del presidente Peña Nieto debimos haber andado por el, por el 22. Pues nada, ahora estamos cayéndonos y este año debe andar por el 17, 18% porque se nos cayó el PIB dramáticamente, pero se nos cayó más la inversión. Entonces eso condiciona mucho las perspectivas de futuro. Ok, en eso estábamos en el 2019, con una eh, una economía bastante mediocre en crecimiento económico en empleo y lo que todo el mundo esperaba para el 2020 era un año muy similar de bajo crecimiento bajo empleo pero estabilidad económica eso eso también hay que hay que señalar por ejemplo si ustedes ven las expectativas de los analistas a principios del 2020 ellos pensaban que se iban a generar alrededor de 400 mil empleos formales que, se iba, que la economía iba a crecer alrededor del 0.9% eh, en promedio. Un año se pensaba a principios del 2020 bastante mediocre en crecimiento económico y el empleo, pero nos cayó la pandemia. Y cuando nos cayó la pandemia, eso que era mediocre, se volvió realmente catastrófico. Y eh, todos los países del mundo pues buscaron, achatar las dos curvas, ¿no? La curva de contagios y la curva de la recesión económica. Y todos los países del mundo tomaron medidas en los dos sentidos. Desafortunadamente, en el país, eh, las dos cosas nos salieron mal a nosotros, ¿no? O sea, estamos verdaderamente mal en, en materia de, de, la, de romper los contagios de, de, de, la, de la COVID. Y además también somos de los países del mundo cuya economía está cayendo más. ¿Por qué? Porque realmente no se tomaron medidas. El presidente optó con una, como una, digamos, políticas públicas más bien, yo diría, o Ricardo Rafael les llama liberales ortodoxas. Digamos, dejarle al mercado. ¿no? Hay que, que los que aguanten, que aguanten, que los que tengan que quebrar, pues que quiebre. No, no hubo realmente ningún apoyo. Incluso me parece que su defensa que era una defensa positiva de eh, apoyar a los grupos más vulnerables, también fue realmente mediocre. no Adelantar las pensiones para los adultos mayores, pero prácticamente no, no se hizo en el país nada, o se hizo muy, muy, muy poco. Realmente se dejó, se dejó al mercado y los que tuvieron que estar mucho más activos fueron los gobernadores. No sé sí si se ve y Ustedes pueden encontrar en la, en la página del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, en el CIDE, todo un recuento de lo que se hicieron todos los estados de la República para tratar de mitigar los impactos de la pandemia en las empresas y, y en la sociedad. Y en eso estamos terminando un año eh, con una caída en el, del crecimiento brutal, que se estima alrededor del 9% con una pérdida de empleos formales eh, de 800,000, 900,000 se, se espera que termine el año. Y, y, y particularmente lo que es más complicado y más difícil es que las perspectivas de futuro pues, no, son, no son de regresar tan rápidamente a lo que teníamos antes, sino al contrario. Eh, más para darles un ejemplo, el presidente de la República eh, piensa, y así lo ha declarado, que vamos a regresar al mismo nivel de trabajadores eh, en el, afiliados al Seguro Social, lo que en México llamamos la economía formal, en el primer trimestre del año que entra. Y los analistas esperan que eso se logre allá por el, 20, en, en, en el año 2022, 2023. Fíjense las diferencias, ¿no? Lo quiere decir que simplemente, el, el, digamos, las declaraciones del presidente pues son nada más buenos deseos, ¿no? No hay nada realista detrás su, de, sus, uh, de sus declaraciones, ojalá fuera así, pero lo que, lo que se espera más bien es que tengamos el mismo número de empleos formales allá por el 2022 y 2023. ¿Por qué es eso tan grave? Es grave porque si esto lo estuviéramos viendo en un país eh, desarrollado, si, esto, si esta lentitud de, de, de generación de empleos formales lo estuviéramos viendo en los países nórdicos o en europeos, o lo estuviéramos visto, viendo en Japón, quizás no fuera tan grave, por dos razones. Una, porque ellos tienen ahorros, pero segundo, porque esas ciudades, esos países, en esos países, ya, la, ya tienen muy poca población joven incorporándose a la fuerza de trabajo. En el caso de México, eh, nosotros todos traíamos en la, en la mente, no sé si, si, si recuerden, que cada año se incorporaban al mercado de trabajo alrededor de un millón de personas. Bueno, ahora esa, esa cifra que teníamos en la mente ya cambió por la estructura demográfica. Y hoy se incorporan, antes de la pandemia, se estaban incorporando al mercado de trabajo cerca de un millón doscientos mil jóvenes. Entonces, imagínense incorporándose un millón mil jóvenes y, eh, y, y sin tener las oportunidades sin te, más bien teniendo menos oportunidades que antes que se ¿no? Entonces, pues, imagínense al en 2022 vamos a ser optimistas que se recuperen los mismos niveles de empleo que teníamos en el 2019 pues se recuperarán los empleos formales y tendremos ya 3.600.000 seiscientos quizás de asegurados, de, perdón, de jóvenes incorporándose a la fuerza de trabajo. Entonces, sí, la situación pinta, pinta bien complicada, pinta bien complicada por la parte económica, pinta complicada, por supuesto, por lo que ustedes ya saben, por la, por la pandemia, no hemos roto la, la cadena de contagios. A ver, a ver eh, evidentemente mucho de esto, mucho del resultado tendrá que ver con la vacuna. Pero no solo eso, eh, se puede tener bien, el, el, la, digamos, bien resuelto el tema de la vacuna. Nadie piensa, dadas las eh, errores de logística que ha tenido el, el gobierno federal, que lo vamos a hacer bien. Pero bueno, esperamos pues si, si lo hacemos en su momento, que bueno, ojalá, ojalá realmente mejore la logística y tengamos una buena logística y todos nos podamos vacunar a tiempo. Pero aún si pasa eso aún en el mejor escenario, en ese mejor escenario, las cosas en México no van a pintar bien mientras no se restablezca la confianza en los inversionistas. Mientras no se invierta, pues entonces la recuperación y la generación de empleos va a ser, va a ser muy lenta. Y eso no se percibe en ningún cambio. La verdad es que en, en la, el gobierno federal se percibe como si no, o, o las declaraciones que uno escucha, pareciera que no hubiera pasado nada, no pareciera que todo mundo se encuentra bien, no hay ningún cambio en los programas, pareciera que no están viendo la realidad y la realidad es que no se están invirtiendo y no se están generando empleos, empleos suficientes. Y cada, casi, no, no diría yo cada día, pero frecuentemente cada mes siempre se encuentra uno medidas, amenazas, que lo único que hacen es... Eh, digamos, es, es, es deteriorar la confianza de los inversionistas. Eh, lo, que, lo que pasó con la cervecería allá en Mexicali, lo que pasó ahora con la planta petroquímica en, en, en Veracruz, lo que, la, las amenazas de repente de legalizar los autos chocolate, la, todos los días se encuentra lo, ahora lo, lo que están aprobando del Banco de México, las amenazas del outsourcing, entonces todo eso lo único que hace es deteriorar la confianza en los inversionistas. Yo creo que si uno piensa, eh, lo que pasó también, y ahorita no me, no me acordaba, pero lo que pasó ahorita en, en, Veracruz, en Veracruz también, con una planta de, de Iberdrola, cuyas inversiones, ahora de Iberdrola, se están yendo a Brasil. ¿no? Y, y en, en, en, en ese sentido, si, si no se, aunque tengamos mucho éxito en la, en la pandemia, si no se restablece la confianza en los inversionistas, si no sino dentro del gobierno federal y dentro del, digamos, del de More, de partid, de partido Morena o de los legisladores de Morena y los partidos que los apoyan en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, si realmente no entienden y no analizan cuál es el impacto en la economía de cada una de las medidas que están tomando, pues las cosas van a pintar eh, muy mal en los próximos años, Va a ser, van a ser años muy difíciles lo que ha pasado ahorita en la coyuntura que nos ha jalado y afortunadamente es la economía de los Estados Unidos. Eso creo que creo que creo que una es una de las cosas que ha hecho muy bien, en mi opinión, hizo bien el presidente López Obrador es es llevarse bien con con, con Estados Unidos, a pesar de quien tenía del otro lado, ¿no? a pesar de tener a Trump del otro lado y, y tuvo que ahora sí que que morderse la lengua el presidente cambió sus propios principios en materia migratoria por mantener la buena relación con Estados Unidos y firmar el Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? Y, eso, y eso, en principio, me parece a mí, por supuesto, mucha gente puede criticar la, lo que pasó en la parte migratoria, pero en la parte económica, el haber logrado mantener una buena relación con Estados Unidos me parece una de las cosas positivas que han pasado en, en, en, en, en este sequino. Hay otras cosas positivas, yo no veo este sexenio todo negativo. Por ejemplo, me gusta a mí mucho, a pesar de que no estamos en esa zona y que no nos beneficia a nosotros los guanajuatenses, pero sí me gusta a mí mucho la prioridad que le ha dado al sur sureste. Realmente nuestro país no se está haciendo más, no está convergiendo en el desarrollo. Cada vez nos hacemos un país más desigual. Cada vez el sur sureste se iba quedando atrás respecto del centro, respecto del norte. Y la prioridad que le ha dado el presidente al sur sureste me parece que es algo, es algo eh, positivo. Me parece también positivo el hecho de que estén estimulando, por ejemplo, el, el crecimiento del salario, del salario mínimo. Pero no solo del salario mínimo, porque al final también se han incrementado los salarios contractuales. Digamos, el, el promedio de salarios del seguro social en estos dos años se ha incrementado en 7% en términos reales. El objetivo del presidente para todo el sexenio es que al menos se incremente en 20% el salario, los salarios en términos reales. Entonces, esa, esa va en camino. Esas cosas son, son positivas, pero bueno, sin duda, eh, lo, que, lo que prevalece en estos primeros dos años de gobierno en materia económica, pues son, son los puntos negros, no las partes negativas, y eso condiciona mucho el futuro del país y de todos los estados de la República. Quizás lo dejo como una primera introducción para iniciar una conversación. Muy bien, este y, y qué, qué, qué puede suceder con este fenómeno de, de todo el país a, a Guanajuato? Qué le puede suceder si Guanajuato continúa teniendo las inversiones que, que venía teniendo y está creciendo en este este entorno? Pues del país. Guanajuato nos ha, hay dos, miren, los, por ejemplo, los principales eh, actividades económicas de, de Guanajuato, eh, es, es en primer lugar yo le el, el sector primario, la, lo que tiene que ver con la, con la agricultura, la ganadería, junto con una parte muy importante que es la parte agroindustrial, que es la parte de manufactura de alimentos. Eh, el sector agroalimentario, si, si la economía de Guanajuato pesa a nivel nacional el 4.2%. Y solo el sector agroalimentario, lo que tiene que ver con, con la parte agrícola y la parte de manufactura de alimentos, pesa 6% en, en el sector agroalimentario nacional. Realmente eh, es algo que, que a lo mejor no, no lo comentamos tan frecuentemente, pero si hablamos de la joya de la corona, eh, siempre mencionamos al sector automotriz y yo creo que nos ha dado mucho, pero también el sector agroalimentario es, es realmente importante. Bueno, entonces, si vemos los tres clústeres más importantes de Guanajuato, es el sector eh, agroalimentario. En primer lugar, sin ninguna duda, el, ya no era antes, eh, no era hace muchos años. En el censo económico 2013 no era el clúster automotriz el más importante. Pero hoy, hoy en, hoy en Guanajuato, el clúster más importante desde el punto de vista de personal ocupado, remuneraciones y por supuesto en producción es el clúster automotriz. Y el clúster automotriz le fue mal durante la pandemia, eh, cayó, es, es, es, cayó, como se pararon las, las, las importaciones de los Estados Unidos, el clúster automotriz se cayó, por ejemplo, en el periodo enero-octubre, estas cifras salieron hace unos días, el, eh, la fabricación de equipo de transporte en México cayó 24%, pero... Si, com si comparamos nada más octubre, octubre ya es 2.3% superior a octubre del año pasado. Entonces uh -huh. el, la fabricación de equipo de transporte que en Guanajuato pesa mucho, es el clúster, repito, industrial más importante que tenemos por mucho. Debe estar generando cerca de 150 mil empleos en Guanajuato, solo el clúster automotriz. Ya, ya, ya, ya está teniendo niveles mejores que los que tenía hace un año. Entonces creo que eso, eso nos ayuda. El sector primario eh, no le ha ido tan mal durante la pandemia. Eh, yo calculo yo que en, en el, el caso del, del alimentos, la manufactura de alimentos anda a veces abajo, ligeramente abajo de cero, a veces arriba de cero. Pero yo creo que el sector primario digamos, sigue produciendo casi lo mismo que producía en el 2019, ¿no? Entonces el sector, como tenemos un sector primario fuerte en Guanajuato, eso, eso nos ayuda. Digamos, ¿no? Pero el tercer clúster importante que tenemos en Guanajuato es todo lo que tiene que ver con calzado, con eh, cuero calzado, lo que tiene que ver con, con prendas de vestir. Y esos sectores fueron los más afectados durante la pandemia, pero afectados realmente. Sí, las, las cifras, por ejemplo, enero-octubre de este año, respecto a enero-octubre del año pasado, hablan de una caída en este sector cuero calzado del 37%. Y todavía octubre, la caída es del 23%. Es decir, ese sector no se ha recuperado y es un sector muy importante para el Estado, particularmente para el área metropolitana. Eh, Entonces, creo que las cosas son, son mixtas en ese, en ese sentido me parece que el sector eh, automotriz nos va a ayudar, el sector primario nos va a mantener, digamos, no, no nos va a permitir que nos caigamos mucho, pero nuestra prioridad va a ser que se recupere el sector eh, cuero calzado, prendas de vestir, que sí está eh, realmente afectado. Hay unas estadísticas que no sé si ustedes vieron, mucho muy interesantes. Yo creo que no hay ningún otro país del mundo que las haya sacado y en eso hay que felicitar al INEGI. Que, que, de, que les llaman de demografía económica. Esas estadísticas marcaron, imagínense que hicieron el censo económico en el 2019 y después de un año seleccionaron unas áreas, digamos, unas áreas geográficas eh, aleatoriamente y fueron otra vez a esas áreas. Entonces vieron cuántos, cuántos establecimientos, negocios que habían entrevistado en el 2019 ya no estaban presentes. En el, en el 2020 y eso fue muy interesante porque, y, y lo compararon con lo que había, como lo que algo similar habíamos hecho en el 2012, pero bueno, lo que, lo que encontraron es que 20% de los negocios ya no estaban, de los micro, pequeños y medianos. Imagínense que uno de cada cinco negocios quebraron entre el 2019 y ahora el, el, el 2020, ¿no? Lo, que, lo cual es este, gravísimo. Y en el caso de Guanajuato, igual, no hay ninguna diferencia, igual uno de cada cinco, también, también eh, tronaron. ¿no? De tal forma que sí, eh, Guillermo, sí nos, nos está afectando, yo creo que nos está afectando más a Guanajuato que el promedio nacional. En el empleo, ¿cuál, cuál fue el impacto en el empleo a nivel nacional? Fueron fundamentalmente tres cosas. Primero, la gente se se regresó a sus casas. Eh, la estadística se llama la tasa de participación económica, es decir, de los que tienen edad, en, están en edad de, de participar en el mercado de trabajo, eh, qué tantos participan y lo que se encontró a nivel nacional es que muchos eh, jóvenes o adultos se, se se salieron del mercado de trabajo. Realmente no solo no, no siguieron buscando trabajo porque sabían que no iban a encontrar trabajo, entonces salieron del mercado de trabajo, eso pasó a nivel nacional, y pasó en Guanajuato, y en Guanajuato yo creo que pasó con mayor intensidad. Segundo, lo de los que se quedaron en el mercado de trabajo, se incrementó la tasa de desempleo, y también el desempleo en Guanajuato fue más alto que a nivel nacional. Y luego los que se quedaron trabajando, se, muchos no, no, tra, no estaban trabajando, se, se disminuyeron las horas que trabajaban, es decir, entraron al subempleo. Y lo mismo pasó en Guanajuato, pero pasó con mayor intensidad a nivel nacional. Entonces, Guillermo, yo creo que todos estos factores indican que sí, Guanajuato le pegó mucho más duro la, la, la, la, la, la crisis económica ocasionada por, eh, por la pandemia. Pero eh, del otro lado, creo yo que sí, Guanajuato es de los estados de la República que están reaccionando más rápidamente. Todavía estábamos en, en la pandemia y el, el gobernador eh, convocó a armar un plan para el día de, para el día después de la pandemia, para pensar, y con un objetivo muy claro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo reactivar rápidamente la economía de Guanajuato al, en, el, en el día de? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo regresar rápidamente a los niveles que teníamos? Sí. En el pasado así ha sucedido. En las, las crisis, por ejemplo, del el 95, cayó, no, de esas, esas no, no, no, no existían todas, todavía las estadísticas tan puntualmente, pero la de 2000, recuerdo que era, no me acuerdo, bueno, las crisis anteriores, eh, y ahorita, ahorita, ahorita no recuerdo, la, la de 2008, cayó la economía de Guanajuato y el 2009 creció más, que, más de lo que cayó, ¿ok? Entonces, en un año nos, nos recuperamos rápidamente. Uh -huh. Eh, lo mismo pasó, eh, si mal no recuerdo, era la del 95, caímos brutalmente, pero el 96 ya, ya estábamos arriba del 95. Entonces ese es el objetivo ahorita yo creo, que debe tener el, la administración pública, y no solo la administración pública, sino el pueblo de Guanajuato, digamos, las empresas de Guanajuato y todos los que vivimos en Guanajuato, Tratar de recuperarnos lo más rápidamente posible. Hacer lo que hicimos en el pasado, eh, pero ahora en circunstancias más difíciles por todo lo que ha estado Doctor, aquí en el Observatorio Ciudadano constantemente estamos revisando el caso de la, del municipio de Guanajuato y siempre concluimos que vivimos en una joya eh, arquitectónica, histórica, etcétera, pero también me hace pensar que el estado de Guanajuato eh, ha pasado por varias eh, etapas donde eh, está marcado que su vocación como que se define en una sola área, por ejemplo, en el siglo 18, 19, pues la minería era muy importante. Después este en, en el, todas las ciudades alrededor de Guanajuato empezaron a crecer para darle servicios por eso, por la minería, pero. Pero luego en León tenemos una la gran industria del calzado y del cuero que ahorita la, fue golpeada por la pandemia y, y recientemente en los últimos 10, 20 años el sector automotriz eh, ha crecido mucho. Pero como que Guanajuato en su planeación no tiene diversificados varias actividades, de tal manera que cuando tenga problemas en una actividad, otras puedan este, compensar. Este, o si sí está, sí está en la planeación, porque yo lo desconozco, pero sí veo que esa es una... Una, una asignatura pendiente, ¿no? Yo a, a mí León, volteo a ver León y digo, qué maravilla de ciudad industrial, pero sigue siendo solo Zapatera, que no pueden eh, hacer otras cosas. O sea, no, no sé qué piensa sí. eso, doctor. No te, te entiendo, la, entiendo la pregunta. Fíjate que yo, yo pienso, eh, pienso lo contrario. Sí. Fíjate, porque sí, yo, yo creo que, que lo que nos ayuda en Guanajuato es primero tener una diversidad de, de, de ciudades y de regiones. ¿no? El, el, creo que como, como pocos estados de la república, pues tenemos no solo las ciudades del corredor industrial, tenemos además del corredor industrial Guanajuato, San Miguel Allende, Dolores Hidalgo y tenemos toda la parte sur muy este, vinculada al sector agropecuario y tenemos ahora en el en el norte, ya varios parques industriales que están jalando bastante bien. En fin, creo, creo, que, creo yo que Guanajuato no es el, el, el estado más diverso. El estado más diverso, si uno lo calcula, es Nuevo León. Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Coahuila son estados que, donde ayuda mucho lo que tú señalas, no el, el que si un sector se te cae, pues ahí tienes a los a los demás. Pero yo creo que sí debe estar Guanajuato entre los 10 estados ahorita con una mayor eh, diversidad de, de actividades. ¿Cuáles son los que, estados de la República, donde si se les cae una actividad realmente les va mal? Yo te diría evidentemente Quintana Roo y Baja Sur, que dependen fundamentalmente del turismo. Y enseguidita seguiría Aguascalientes. Aquí muy cerquita de nosotros, porque ahí sí están muy concentrados en el sector automotriz. En Guanajuato, yo creo que, yo creo que no, nos, eh, nos defendemos en esa parte. Yo creo que yo, ahora, si está esto planteado o no, sí se está planteado en la planeación. Eso. Por ejemplo, hay, hay una gran apuesta eh, igual por el sector eh, turismo, ¿no? Uh -huh. en, dentro de la, de la planeación, que es otro, otro también... Evidentemente que ustedes lo han de haber vivido en Guanajuato y se ha vivido en, en San Miguel Allende. El turismo evidentemente afecta significativamente, la, fue, fue afectado significativamente por la pandemia y es uno, de los, es uno de, los, de los sectores a los que se quiere apostar. Sin embargo, dicho esto, creo yo que evidentemente Guanajuato no se puede... Eh, Digamos, dormir en sus laureles sí, sí, sí ha sido muy exitoso en la atracción de inversiones y en el sector automotriz, pero lo que viene hacia adelante es un sector automotriz que va a demandar menos mano de obra, ¿no? porque vienen los coches eléctricos, los componentes eléctricos van a, van a requerir menos partes, ¿no? van a tener en, en ese sentido menos derrama, mucho menor demanda de, de mano de obra y necesitamos empezar igual a, a explorar a otras actividades ¿no? actividades que tienen más que ver con lo que ya viene y que se aleró con la pandemia, todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, por ejemplo la economía circular todo, toda la parte de medioambiental hay que necesariamente entrarle en Guanajuato con mucha fuerza, todo lo que tiene que ver con la economía distribuida por ejemplo, lo que tiene que ver con la generación de, de energía eléctrica ¿no? en cada una de las viviendas, en cada una de las empresas, es algo que necesariamente tenemos que impulsar en Guanajuato. Lo que tiene evidentemente que ver con la economía del conocimiento, toda la parte de la, economía, de la, de la inteligencia artificial, toda la parte de la, de la robotización, eh, son, son, son actividades, y luego la, la economía descentralizada, ¿no? esta que además las, se hace con, con los UBERs y con, y con actividades que no requieren la posesión de los, de los activos físicos, ¿no? Las, el, el Airbnb y estas cosas. Necesitamos, necesitamos en, en Guanajuato, sí empezar a transitar más rápidamente a este tipo de economías del futuro, ¿no? No podemos quedarnos, digamos, donde estamos. Necesitamos modernizar la agricultura. La agricultura, yo creo que tenemos un gran, una, una de nuestras grandes potencialidades. Sí vemos, y eh, ustedes han visto seguramente, seguramente, eh, muchas áreas de Guanajuato donde se ha modernizado mucho la agricultura protegida, ¿no? los invernaderos y estas cosas realmente formidables. ¿no? Pero necesitamos extender mucho más eso. Necesitamos eh, y eso se planteaba en el programa que anunció el gobernador, hacer economías de escala entre los pequeños productores, por ejemplo, entre los pequeños productores ganaderos que puedan llevar a, a, a ranchos y puedan llevar a sus, a sus animales a algunos ranchos comunes de todos donde ahí se, se alimenten y luego ya puedan eh, llevarse directamente al procesamiento ¿no? creo, creo que hay muchas cosas todavía por hacer, creo que Guanajuato tiene, tiene muchas fortalezas, pero no podemos dormirnos en nuestros laureles yo, yo creo que tenemos que seguir, seguir caminando, o sea, ¿por qué? porque el trabajo no está terminado, fíjense en, por allá del 2003 que es cuando existían estadísticas comparables Guanajuato participaba con el 3.5% de la producción nacional. Hoy participa y éramos la economía número 7 del país. Hoy participa con el 4.2% y somos la economía número 6 del país. Pero apenas, apenas tenemos el mismo producto per cápita que, que, que el país, que estamos casi, casi el, el PIB crece a, a tasas similares a la población. Entonces, necesitamos realmente... Todavía tenemos mucho trabajo. Estamos a, media, a mediados, digamos, en la tabla de medio. En paper, estamos al nivel sexto de economía, pero el PIB per cápita debe andar por, por, uh, por el lugar número 16. ¿no? Entonces, el trabajo no está terminado. Aquí hay que seguirse, hay que seguir trabajando para realmente hacer el estado que, que queremos. ¿no? Y, todavía, y, este, y, esta, y esto que nos ha pasado con la pandemia, pues es una gran prueba de ver qué tan bien preparados estamos para el futuro. Oye, Eduardo, eh, una, una, una, una reflexión. Yo que, que he estado trabajando cerca de los economistas y uno de ellos eres tú. Este, como abogado, hemos, la verdad es que la experiencia que he tenido es muy importante en el sentido de que nos damos cuenta que cuando vemos los números, cuando, cuando, cuando se ven los datos, eh, y quiero tu, tu opinión. Eh, finalmente, lo que nos damos cuenta y nos deberíamos de dar cuenta los ciudadanos es que en economía los milagros no existen. Eh, eh, que hay que trabajar mucho y por mucho tiempo. Y, y los políticos sobre todo son muy dados a proponerte milagros económicos. Milagros económicos que acaban en frustración. Entonces, no sé tú cómo veas. O sea, yo creo que hay que... Empaparnos de realidad para poderle dar cauce a todos este, esta problemática muy importante que hay, pero pues, digo, tan importante como las de muchas generaciones. Otras generaciones se enfrentaron guerras, se enfrentaron pandemias muchísimo más duras, este, caídas eh, estrepitosas de las bolsas, en fin. Ahorita nos está tocando lidiar con todos estos asuntos, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajo, trabajo, trabajo. No, pero fíjate, fíjate que, yo, yo, yo creo que yo creo que tienes un punto muy importante, Carlos. Eh, efectivamente, como que pensamos que vamos a cambiar la historia en un sexenio, ¿no? Y, y, y, lo, que, y, lo, que, y lo que ha dado resultado es, es la, en Guanajuato, yo creo, es cuando se piensa, cuando, es, cuando se es consistente en las políticas públicas. En materia económica, yo creo que en otras materias no, pero en materia económica yo creo que en Guanajuato sí se ha logrado tener de alguna manera políticas de Estado, ¿no? políticas que no cambian durante los cambios de, de administración. Y el ejemplo que tú señalas de, de esto y, y que, que creo que es, que es atinado a lo que tú señalas, tiene que ver con el puerto interior. El puerto interior que hoy es ejemplo a nivel nacional, que tiene más de 20.000 mil empleos de no sé qué tantos países del mundo. Pero ese, ese proyecto surgió originalmente de una idea del estudio Guanajuato siglo XXI, que se hizo por ahí del 93-94, ahí se decía que Guanajuato debería tener un puerto C entró el, el gobernador Fox, se le planteó la idea, le gustó mucho la idea, la entendió de manera inicial, y desde ahí se empezaron a adquirir los terrenos, a, a hacer las primeras líneas, a negociar con la, la, con la hacienda, el que se pudiera tener ahí una, una aduana interior, y luego llegó el siguiente gobernador y compró más terrenos, y luego llegó el siguiente y empezó a traer inversiones, y lo que hoy vemos es la historia de consistencia en políticas públicas y ahora, ahorita es un éxito, pues sí, pero hay que trabajarle. Y el otro ejemplo que quisiera poner, que yo creo que es un, es, es el tema más, más estructural, donde es, más complicado, es de manera estructura, estru, estructural y más complicado que tenemos en Guanajuato, yo creo, es la parte educativa. Y ahí yo creo que no, no lo hemos entendido. Estábamos realmente, eh, hemos avanzado, pero no hemos avanzado, lo que deberíamos haber hecho. Fíjense esta estadística. En 1990, la cobertura de educación media superior en Guanajuato era el último lugar del país, el lugar número 32. Y yo creo que eso no lo vimos los ciudadanos. Yo creo que nos pasó de noche. Ni los ciudadanos, ni los políticos, ni nadie, porque yo creo que nos hubiéramos puesto a trabajar. Yo y Guanajuato pues debe andar por ahí de los lugares números 26, 27, después de no sé qué tantos años. Es, es, es este, 30 años. Entonces yo creo que, yo creo que, eh, yo creo, Carlos, lo que dice es cierto. Tenemos que tener claros los desafíos y saber que no va a haber milagros y trabajarle todos los días, trabajar todos los días sí, pero con un objetivo claro, ¿no? Diría yo. Creo que Carla pidió la palabra y carla por favor Sí, hola doctor muchas gracias por toda su presentación y por todo lo que los conocimientos que nos está compartiendo sin embargo eh, pues yo sí concuerdo un poco con guillermo acerca de que los planes desde el plan nacional de desarrollo pues no son planes que, que, que están funcionando no sabemos eh, en materia de planeación cómo existe esta desvinculación como todos estos planes no tienen ningún sentido, a veces están carentes de, de un sentido político, de, no, a veces no hay una orientación adecuada. Y pues al momento de ser llevado también por una gestión pública, distribuye competencias a diversos órganos con diferentes niveles de gobierno e instancias gubernamentales. Y entonces tenemos una gestión en la cual se encuentran varios sistemas de planeación para un mismo objeto. no Entonces, eso es nada más por la parte de, de planeación. ¿Cómo no, no hay esa articulación? Si nos vamos luego a, a cómo repercute toda esa planeación a nivel local, pues es en todo este ajuste de las políticas internacionales que vienen desde el Banco, eh, eh, de, de el banco Internacional o de la CEPAL, y que tratan de ajustar estos objetivos de sustentabilidad, de planeación a políticas locales y después si sí tienen un impacto tanto en la micro como en la macroeconomía. Eh, aquí eh, me parece que sí, no, no, no hay, eh, yo creo que sí falta mucho en la planeación por hacer, en la, en la diversificación de actividades que se deben de llevar a cabo. Y, y voy a poner el, el, como el dedo en la llaga, en el enfoque regional, del desarrollo regional que tiene la planeación aquí en el estado de Guanajuato. O sea, estamos divididos por regiones, la planeación se da también por regiones que muchas veces no son eh, las regiones, eh, pues se dan a, por, por las cuestiones económicas, pero no se toman en cuenta consideraciones sociales o ambientales. Y pues ahora con este, en este contexto en el que estamos de la pandemia, que estamos enfrentando, vienen cambios no nada más económicos, sociales, ambientales, que van a crear configuraciones y procesos territoriales nuevos. Y entonces, en esta evolución de este espacio temporal y de intercambio de bienes y servicios que siempre vamos a estar requiriendo, creo que sí es necesario que desde la planeación se introduzcan nuevas, nuevos conceptos, asimismo nuevas tecnologías, necesitamos innovación y necesitamos sobre todo el desarrollo endógeno de aquí de nuestra localidad, si nos enfocamos ya a Guanajuato para fortalecer esa acumulación de capital pero haciendo cambios estructurales desde un nuevo modelo de organización productiva en una escala local. Es decir, si sí necesitamos intervenciones privadas pero también necesitamos políticas locales fuertes, transparentes y en las que podamos confiar nuestros recursos endógenos. Y esto pues, nos va a tener, por ende, una incidencia en las economías regionales y, nacional, y en la nacional. ¿no? Entonces, eh, a, a mí lo que me preocupa mucho es la, la configuración tan inestable que tenemos aquí localmente, sobre todo por el ayuntamiento y por el gobierno que tenemos. No sé si, si me explique. Sí, sí Carla, déjame, déjame, déjame hacer una, unas consideraciones partiendo de arriba hacia abajo. El, el, efectivamente, el, el, plan, el Plan Nacional de Desarrollo pues fue un no plan, yo diría, ¿no? Un plan que presentó el presidente que realmente no reunía, no reunía ninguno de los elementos que debe tener un plan. Y, y por, ni siquiera, el, porque ya se les obligó a tener una visión de largo plazo, pero quedó ahí muy, muy desvinculado, muy desdibujado. Y el que, sí era el, pla, el que sí era un plan con todas las de la ley, quedó como una, se envió al, al Congreso como un anexo y luego ya no se publicó, ¿no? El que, que era el que habían hecho los, los, los funcionarios de, de Hacienda entonces a nivel nacional efectivamente eh, tenemos un, un plan que no es un plan que resulta muy difícil hasta rendir cuentas ¿no? de, de ese plan ¿no? no tiene ni metas, no tiene indicadores no tiene objetivos, estrategias totalmente. ahora, vamos, si nos, si nos eh, vamos eh, bajando en, eh, la, seguiría algo que, que, que se hizo que se intentó hacer en en, a nivel nacional perdón en, uh, en, en el sexenio del presidente Fox, que es hacer la planeación regional, ¿no? El país y, y trabajar de manera conjunta, se hizo un esfuerzo que no, que no, que no funcionó, Ahora, ahorita se está retomando, por ejemplo, eh, los gobernadores de la región centro bajío occidente están tratando de armar una agenda estratégica común, ¿no? Guanajuato, eh, Querétaro, San Luis, Aguascalientes y Jalisco, siguiendo el mismo esquema, se está haciendo lo mismo en el sur sureste del país con nueve estados y ahora eh, próximamente, yo espero que, que el próximo año, inicios del próximo año, la misma circunstancia se dé en la región centro del país. Eh, el Estado de México, Hidalgo, eh, la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, etcétera, también van a hacer una, una agenda estratégica regional. Entonces, creo, creo que ahora va a tener más éxito, porque no viene desde arriba, digamos no viene del gobierno federal, sino viene desde abajo, ¿no? de los gobernadores. ¿no? Entonces, creo, creo que puede tener éxito. Ahora, si nos bajamos ya a Guanajuato. ¿no? Yo creo que Guanajuato eh, es el, el, uh, el único estado de la República, digamos, que ha sido consistente en tener una visión de largo plazo, que se actualiza cada seis años. Hoy ya no solo es Guanajuato, Hoy Nuevo León, por ejemplo, es ejemplo también de planeación a largo plazo. Tiene un esquema del Consejo de Nuevo León que se llama, y tiene un producto que se llama Nuevo León Mañana. Está trabajando lo mismo eh, Aguascalientes, está trabajando también en Jalisco, Durango, en fin, como que hay más. Eh, se está retomando todo este día de tener una visión de, de largo plazo. Lo difícil, y creo que es, es lo que tú señalas, es luego ajustar esa planeación a los demás niveles, ¿no? Se está haciendo, un, en, el caso, en el caso particular de Guanajuato, creo que sí hay un ajuste muy claro entre lo que se planteó en el Guanajuato 2040 y luego lo que planteó el eh, gobernador Sinue para sus exenios. Creo que ahí estamos, que, que, creo que ahí va caminando bien. Donde creo que no nos funciona, y no nos funciona porque no tenemos la estructura de planeación, es cuando llegamos a, a niveles municipales. A niveles municipales me parece que nos hace eh, muchísima falta, por, ejemplo, por supuesto que hay ejemplos como el IMPLAN, pero yo creo que en general en Guanajuato tenemos que fortalecer mucho la parte eh, municipal. Creo, Carla, que hay una posibilidad. Y la posibilidad es que en el Iplanec se está pensando, sí, en, en, en, en, la, en el desarrollo de la, de la planeación, pero eh, a nivel de las principales áreas metropolitanas de Guanajuato, que hoy con la nueva legislación ya son muchas, porque tienes la de León, tienes la de San Francisco del Rincón, tienes la de Salamanca y Irapuato, tienes la de Celaya, tienes la de Querétaro con los zapaseos, tienes la ciudad de Guanajuato tienes Pénjamo con la Piedad y tienes Morolón y Urangato. Entonces, yo creo que ninguno de toda la República tiene una conformación de áreas metropolitanas tan importantes, pero tenemos que sacarle provecho planeando bien, ¿no? Y planeando y teniendo indicadores para darle seguimiento, porque efectivamente la única forma que esto no se quede en papel es tener metas claras, tener la forma de darle seguimiento y asegurarnos que la ciudadanía es la que les dé seguimiento. Entonces, es lo que estamos, lo que estamos buscando, digamos, hemos buscado a nivel estatal y creo que es bien importante lograrlo a nivel de todas estas áreas metropolitanas que, que comentamos. Sí, Lolita está pidiendo la palabra. Adelante Lolita. ¿No sirve su micrófono? Ah, ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta reunión sabatina del OCDE. Y un gusto escuchar a un gran economista y experto, al doctor Eduardo Sojo. Bueno, más que, más que este comentario, a mí me gustaría hacer una pregunta, doctor. Eh, acerca de la regulación de salarios en el sector automotriz, vemos que es una mano de obra muy barata. Muy barata. Yo, mi pregunta es la siguiente, este, ¿quién regula los salarios? Eh, aparte de ser, ser barata este, y que la gente por necesidad acepta esto, se les marcan roles y, y se los cambian continuamente. Y siento que, que su reloj cronológico eh, viene a desvirtuar y también por eso hay muchas enfermedades. Y bueno, contrayendo muchas cosas, pero yo me más que nada me gustaría saber, ¿quién regula? regula los salarios en el sector automotriz específicamente o en cualquiera de, de, de alguna de las empresas lo que, lo que se regula es el salario mínimo y fuera de de, fuera, fuera de, lo, de después del salario mínimo lo que lo, lo, lo, lo, lo, es el mercado lo que lo regula pero Lolita te sorprenderías si analizamos los, eh, las principales actividades económicas de, de Guanajuato por ejemplo, el, el, de la derrama económica del sector automotriz en, en Guanajuato, ronda, eh, de acuerdo a los últimos censos económicos, en cerca de 20 mil millones de pesos anuales. 20 mil millones. que es? Eh, tendrías que multiplicar el, el caso, de, por ejemplo, del sector eh, calzado, tendrías que multiplicarlo por 2.5% para tener la misma derrama económica que tiene el sector automotriz. En el caso de la elaboración y procesamiento de alimentos, que es otra de las actividades económicas fuertes en Guanajuato, tendrías que multiplicarla por cuatro. Entonces, sí, evidentemente sí debe haber lo que tú señalas, pero en general, yo diría en Guanajuato, en términos promedio, el sector automotriz es el que paga de los principales clusters los mejores los mejores salarios ahora. Dicho esto, no estamos nosotros como Estado pagando los, promedio, estamos, digamos, en la media del, del país y no debemos conformarnos con esto. Digamos, debemos andar en salarios promedio alrededor del lugar número 16, 17, porque estamos prácticamente en la media nacional. Y yo creo que eso no, no debe de ser. Yo creo que necesitamos aspirar, como tú señalas, a salarios mucho más justos. Necesitamos, y así se planteó, en el, si tú ves el plan 2040, el plan 2040, aspiramos a que en el 2040, en Guanajuato, se paguen salarios promedio 20% superior a lo que se paga a nivel nacional. Esa es la meta que se propuso en el 2040, por, por la misma razón que tú, que tú señalabas. Y para, y para eso, lo único que tenemos que hacer es irnos cada vez a actividades de de mayor valor agregado, y por supuesto eh, pedir eh, mucho más eh, solidaridad de parte también del sector empresarial, para que cada vez tengamos una sociedad mucho más igualitaria, ¿no? Y no una sociedad tan desigual como existe hoy. Piri, por favor, eh, tiene la palabra. Hola, Muchas Eduardo, gracias, que, doctor. Que, sí, sí. Claro. Eduardo, qué gusto saludarte una vez más. Soy un convencido que la entrada de Joe Biden, el 20 de enero en Estados Unidos, va a apuntar al t -MEC. El t es una parte virtual para el sector automotriz. como Mi grande preocupación, en lo persona como guanajuatense, veo que en políticas públicas traemos dos patas flacas. Una es en la turística, que veo que no hay un proyecto, un planteamiento correcto, el otro de minería y en el que tú apuntaste, como dijo Carla Blum, la falta de capacitación en los presidentes municipales. Están muy alejados de la realidad del desarrollo económico que tú estás planteando el día de hoy. Puedo darle un ejemplo para no alargarme mucho. Puerto Interior no tiene nada que ver con el presidente municipal de Silao. Te pongo un ejemplo. ¿no? O Mazda no tiene nada que ver con el, la presidenta municipal de Salamanca Esa desvinculación está generando severos problemas. Más allá del chisme y de la delincuencia, etcétera, etcétera. Pero en políticas públicas sí tenemos una terrible desvinculación. Mesmo. Ese es mi punto de vista, Eduardo, y no sé qué opinas al respecto. Sí, mira, bueno, ustedes usted lo saben mejor que yo porque viven todos los días aquí, más, más, que, más que un servidor. Pero eh, sí creo yo, espero yo que esto que comentábamos con Carla hace un momento, que el, el que el vincular la planeación estatal... Con la, con la planeación de las áreas metropolitanas, nos ayude a esa vinculación, con, porque efectivamente no existe capacidad en, las, en los ayuntamientos. Yo lo veo con, con toda claridad cuando presentan varios de sus, de sus planes de largo plazo. Realmente no están estructurados tan profesionalmente como deberían estarlo Yo espero que esto nos ayude. Turismo, eh, evidentemente hay, hay es, es, yo creo que es uno de los, de los grandes potenciales que debe tener nuestro, nuestro estado. Yo creo que se requiere mucho vincular eh, este triángulo que, se, que, que se ha, de que se ha hablado mucho entre Dolores Hidalgo, San Miguel Allende y Guanajuato. Yo espero que eh, la modernización igual de la infraestructura que permite una mejor comunicación eh, está planteado en todos lados, en todos los planes y está planteado en el plan que anunció el gobernador para el día de después de la pandemia, que es la, la cartera esta que va de, de Silao a a de Allende, bueno, casi dolor Dolores Hidalgo, que creo que va a fortalecer mucho las comunicaciones y el triángulo que nos va a ayudar mucho más en esta materia turística. Creo que hay un ejemplo. Eh, creo que la pandemia también puede ser una, una ventana de oportunidad si hacemos, digamos, un turismo sustentable, un turismo de salud, un turismo de mayor calidad, creo que nos puede ayudar mucho. Minería es un tema que Carlos me lo ha, me lo ha dicho mucho. Eh, ahora que me, que me invitaba Carlos, me puse a ver las últimas estadísticas que reflejaba el Inegi. Y están las estadísticas mineras. Y pues Guanajuato no aparece ni en ninguna de los principales productos, ¿eh? de veras. O sea, yo dije, voy a, voy a ver cómo vale la plata, el oro, cualquiera de, la, de, la, de los metales. Y Guanajuato no, en las estadísticas mineras desafortunadamente eh, para los que están en esta actividad, pues no pinta. Entonces yo no sé, ahí, ahí yo me, me declaro en neófito, yo te digo que por lo pronto es una actividad que ahorita ya no, ya no es efectivamente lo, lo que era en su momento. La, apuntas muy claramente lo de, lo de Biden, ahí hay que estar muy pendientes nada más de las demandas, porque eh, durante la campaña, muchos eh, estuvieron presionando a los candidatos, contra las, eh, con, digamos, por, estuvieron presionando para demandar al Estado mexicano, demandar a México por determinadas actividades de tipo trabajo infantil en agricultura, por ejemplo. Estuvieron, estuvieron presionándolo para que demandara cuestiones de, de medio ambiente. Eh, seguramente muchos de, de ellos con fines proteccionistas, ¿no? Para que les hagamos menos competencia a los productores de Estados Unidos. Pero, ellos, pero así está escrito en el Tratado de Libre Comercio. Entonces yo creo que vamos a tener muchas demandas de tipo labra, laboral y de tipo ambiental. Y en el gobierno federal, en la Secretaría de Economía, y la conoce muy bien Carlos, pues se ha desmembrado el equipo profesional que se tenía. Entonces no va a haber quien defienda a los productores mexicanos. Por tanto, los empresarios mexicanos van a tener que ponerse las pilas para ayudarle al gobierno en lugar de que el gobierno mexicano les ayude a los empresarios, yo creo que los empresarios mexicanos van a tener que ayudarle al gobierno para defenderse de los embates que seguramente vendrán de los Estados Unidos con el TEMEC. Pero coincido contigo: el TEMEC para mí fue una, una gran cosa que se haya renovado, a pesar de tener a Trump del otro lado. Muchas gracias. Carlos Arce había pedido la palabra y luego Carla. Bueno, pues yo, yo esencialmente le iba, le iba a preguntar a, a Eduardo precisamente sobre el TEMEC y, y los impactos sobre, sobre la, la industria en Guanajuato, que, pero pues ya lo está refiriendo. O sea, este, yo creo que no estaría mal que se empezara a ver las posibilidades de, de grupos. Eh, sólidos de, de especialistas en esto que puedan defender en un momento dado las causas, toda vez que no lo va a hacer el gobierno federal. Este, está destruido totalmente todo un equipo, pues ya con una épica en el asunto, eh, que vino desde la conformación del viejo tratado de libre comercio. Se consolidó un grupo muy, muy, muy efectivo, muy eficiente. Nosotros lo conocimos en la, en la Secretaría de Economía. Eh, no cambió, al contrario, se solidificó, fue creciendo, los asuntos cada vez fueron más, más sofisticados, vino el reto de China, eh, hubo que enfrentar también todas estas cuestiones con, con, con el comercio eh, de Oriente, en fin. Y, y ahora lo que vemos es que, pues no, no, no se, se, se acabó con esos equipos. Y pues ahora sí, ahora se van a necesitar probablemente más que nunca, Eduardo. Entonces, sí, sí, sí, este sí es un, sí es una emergencia para Guanajuato, porque si en algún lugar va a haber este tipo de cuestiones y sobre todo la parte medioambiental. Eh, yo creo que la parte medioambiental sí está muy descuidada en Guanajuato, sobre todo en su relación con la industria y en relación también con el crecimiento de ciudades, esa es otra parte. Pero en la parte industrial, pues sí, los ataques a la hora que hay, haya un análisis de la cuenca Lerma-Chapala y ahí, Carla, yo no sé qué piense, que he estudiado mucho la parte hidrológica, este, incluso antes de que nos conteste Eduardo, sería bueno que algo comentara a Carla al respecto. Sí, de hecho, me, le, me leyó la mente, Carlos, porque mi, mi pregunta estaba, bueno, lo que quería comentar y la pregunta que tenía también para el doctor, está muy relacionada con lo que usted está diciendo. Como los enfoques de los, del plan, vámonos al plan estatal de desarrollo, el 2040, para ser más específicos cómo analizan esta dimensión humana y social a partir del bienestar social, educación, grupos prioritarios. Y entonces dentro de sus estrategias, pues son, son por ejemplo, la primera una de las primeras es abatir la pobreza en todos sus vertientes y en todas sus causas. Esa es una de las estrategias y va muy vinculado también con lo que nos comentaba Lolita. ¿no? Y toman acciones, a mí me parecen desde mi punto de vista muy personal, son acciones muy vanas como la generación de empleos y salarios dignos, ¿no? ¿Dignos para quién? Ahora, este es un argumento muy, muy atractivo, especialmente cuando se deja la invitación abierta a las compañías o a las inversiones automotrices, en específico, asiáticas, ¿no? Ya tenemos aquí en Guanajuato, estamos llenos de Toyota, de Honda, de Ford, de no sé cuántas más. Eh, pero, eh, porque estas compañías pues generan los tan aclamados empleos y entonces se vuelven un tipo de mesías para las proyecciones macroeconómicas que está buscando el gobierno guanajuatense como lo expresa en su plan no en su plan ellos dicen queremos que guanajuato sea la quinta economía del país solo después de entidades federativas como la ciudad de méxico el estado de méxico nuevo león y jalisco y, y también lo dice por medio del apoyo al surgimiento de nuevos polos de producción, clústeres de bienes manufacturados y de servicios y de impulsar empresas con diferentes alternativas de capital privado y público. Pero entonces aquí con estos polos, pues se sobrepasa los límites de la sustentabilidad. O sea, nosotros estamos viendo que, voy con el tema que tú decías, en la cuenca Lerma Chapala tenemos, es, tenemos una, estamos en veda, o sea, no tenemos agua. ¿Cómo es posible que se abran tantas inversiones a empresas extranjeras y que se deje tan, lado, tan de lado el tema de la sustentabilidad? ¿Por qué no se apuesta, por ejemplo, a los servicios ecosistémicos? ¿O por qué, si alguna vez fuimos el granero de México, por qué no se apuesta hacia la agricultura tecnificada? ¿Por qué también dentro de los recursos endógenos que yo les hablaba anteriormente? Pues la minería, fuimos el mineral, el principal mineral de las Indias de México. ¿Por qué Porque ahora con el desarrollo de este clúster minero, por qué no se apuesta también por una minería sustentable, una minería en la cual pueda trabajar con la sociedad, en la cual se generen empleos bien remunerados y que, de, que, que, que, que, que se cuide el medio ambiente y que a partir de esto se logra entonces sí elevar la calidad de vida y, y, y pues sí mejorar la calidad de vida de las personas? Porque aquí me parece que, que con todos estos... Polos de producción que está sugiriendo el estado de Guanajuato, lejos de generar sustentabilidad, mejora de calidad de vida, o es, o, o es como una provocación a, a una fragmentación del espacio social territorial por medio de un plan regional que tiene tintes de dinamismo, pero que también está revestido de, de privatización y pues que está vendiendo nuestro territorio al mejor postor. Bueno, no, no, no, no coincido evidentemente, <ríe> Carla. Sí, dos cosas. Primero, todo lo que tú señalas de, de la agricultura y de la... Es, está planteado, eso sí está muy, muy planteado en, en el 2040. Y agricultura sustentable y agricultura protegida y, y, y menos agua y menos... Fero. todo esa parte está, está... Yo creo que hay un capítulo específico en el 2040 en ese sentido. Lo que no está... Y me lo ha reclamado Carlos, me lo han reclamado varios eh, de la capital, es, es la parte minera. Sí, es, es, esa eh, verdaderamente, eh, inclusive se hizo después una reunión una vez que se terminó el 2040 con los de la, los de la, los de la industria minera. Ahí sí no está y habría que, que pensar ¿no? es decir, cuál es la, el futuro de Guanajuato en la industria minera. Yo no tengo la menor idea. De, de, de cuál es el futuro de la minería en Guanajuato porque soy un ignorante en el, en el tema pero sí creo que, que amerita una reflexión sobre el futuro de la minería en Guanajuato de lo cual no, no opino porque yo siempre recuerdo aquella frase de Gabriel said que decía en el ejercicio de cualquier profesión es importante el conocimiento que se tenga pero más importante aún es tener muy claro el mapa de su propia ignorancia, porque todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Y yo no tengo la más remota idea de, de la parte minera, sí sé que se quedó fuera, y creo que amerita una reflexión, pero no tendría ninguna opinión sobre, sobre qué ir. En la agricultura estoy totalmente de acuerdo. Y en la parte, y en la parte eh, de veras, en la parte automotriz, que, que tú señalas y el dinamismo y esto, yo, yo creo que pensemos por un momento ¿qué sería si realmente Guanajuato no hubiera tenido el éxito que ha tenido en el sector automotriz? Imagínate 150 mil empleos, 20 mil millones de pesos, nada más de las remuneraciones que no estuvieran aquí con nosotros y que están beneficiando y que están dando Miles, decenas de miles, casi cientos de miles de oportunidades a jóvenes guanajuatenses de desarrollarse en su estado. Creo como tú que hay que pensar muy bien dónde por la parte de, de sustentabilidad. Creo como decía Lolita o, o tú también que hay que ver la parte endógena, ¿no? la, la parte interna, no perdernos nada más en la inversión extranjera. Eso sin duda, pero pero yo no, yo diría hay, hay que hacer, hay que hacerlo de manera complementaria. Yo creo que el tener eso, el tener esa derrama de fuera, dinero de fuera, que no es nuestro, es inyección de capital que viene a Guanajuato. Tenemos que aprovecharla para desarrollar la parte nuestra, la parte endógena, ya que tenemos eso. Yo creo que nos da la oportunidad de desarrollar lo interno, que, que no hay que descuidarlo. Y creo que en eso y en la parte de también tiene, tiene muchas. Oye, Eduardo, una, un, un asunto ya que estamos tratando esto de la industria y todo. La parte energética. Eh, creo que no lo hemos tocado y sobre todo la visión actual del gobierno. Eh, curiosamente, por ejemplo, ahorita en la mañana veía el periódico local y veía de los problemas de los paneles solares, que en una, en una iglesia, monumento histórico de Guanajuato, en Belén, se les ocurrió poner paneles solares, entonces pues ya Lina les va a quitar los paneles solares a la iglesia. Pero bueno, eh, ¿qué está pasando realmente en tecnología energética? Esta apuesta, esta, esta un poco desglosar... La apuesta del gobierno federal sobre Pemex y Comisión Federal de Electricidad y luego el impacto en las capacidades de Guanajuato para tener suficiente electricidad, en este caso, para sustentar su plan hacia el, hacia el 2040. Sí, déjame, déjame empezar por la, por la primera parte, Carlos, porque yo creo que la perdición o el talón de Aquiles, o como queramos llamarle, de esta administración del presidente López Obrador... Sin duda va a ser Pemex y CFE. O sea, esa obsesión que tiene el presidente de que la energía sea un motor del crecimiento económico, a partir de Pemex y CFE va a ser eh, la perdición. Ya lo, ya lo estamos viendo. Se están llevando eh, presupuesto miles o decenas o, o centenas de miles de millones de pesos. Que podrían estar destinados a otras cosas se lo está llevando Pemex y no está logrando incrementar su, su producción y el precio del petróleo está bajo es para fundamentar a CFS está perjudicando la iniciativa privada entonces también estamos perdiendo inversiones privadas, yo creo que es una apuesta eh, mala, desde el punto de vista de finanzas públicas, terriblemente mala y desde el punto de vista ambiental pues qué decir, no? apostar las, las energías sucias para generar energía eléctrica es, es, es una decisión de la cual nos vamos a arrepentir, porque revertir ese terreno nos va a costar eh, muchos años. Eh, pero efectivamente para Guanajuato hay, hay implicaciones, y yo creo que eh, hay, existe en este momento, y a lo mejor deberían de, de llamarle a algunos de sus conservatorios, conversatorios, a la Secretaría de, de Amarisa de la Secretaría de Desarrollo ambiente de, de Guanajuato, eh, porque sí hay ahorita una, se está, quedó plasmado en el programa que anunció el gobernador, y sí ahí hay un proyecto de mediano plazo, plantea un proyecto de mediano plazo para la eh, sustentabilidad energética del Estado. Entonces, sí existe ahorita ya un planteamiento en ese sentido, y creo que tendría mucho que ver con, con aprovechar el, el gas natural, pero hay que hacer algunos a, a, digamos uno, unos unos eh, obras adicionales para que llegue a donde debe llegar en Guanajuato pero también la parte en la parte eh, solar habría, habría que también que, que apostarle mucho si se está, sé que se está trabajando no sé en dónde van pero sé que están trabajando en eso alguna otra pregunta Paloma creo que Paloma quería Guillermo sí Paloma muchísimas Ajá. gracias Saludos, compañeros. Doctor, gracias por acompañarnos. Doctor, a mí siempre me gusta mucho revisar el índice de desarrollo democrático. Estoy viendo la edición 2019 y Guanajuato ocupa el lugar número 27 en democracia social que tiene que ver con desempleo, pobreza, desempeño en gasto público de salud y de educación. Entonces, mi pregunta concreta va en la preocupación de la desigualdad. Es decir, Guanajuato se ha concentrado en fortalecer su economía. En, en algún momento del pasado tuvo una, un excelente desempeño en la democracia económica, pero en materia social, el costo o, o la implicación o el beneficio no, no está claro. Entonces, eh, quiero preguntarle si el gobierno no debería tener una participación más activa en la aplicación de políticas públicas tendientes a la reducción de la desigualdad y en su opinión, ¿Cuál estado tiene la mejor actuación en, en la disminución de la desigualdad? La pregunta difícil, Paloma, pero deja, déjame decirte lo que, lo que pienso, pienso como tú, que, debe, que debemos en todos los estados, de la, en un país tan desigual como el que tenemos, hay que tomar medidas dirigidas a disminuir la, la desigualdad. No solo la pobreza, sino también la, la desigualdad. Desde el punto de vista de desarrollo regional, el último análisis que hicimos eh, tenía una buena y una mala noticia la noticia mala era que a lo largo del tiempo y particularmente esto lo hicimos como en el 2017 la actividad económica se había concentrado en el corredor industrial y por tanto también ten, habíamos incrementado la desigualdad regional de, de, del desarrollo que tenemos en Guanajuato la buena noticia es que dentro del corredor industrial se había eh, bajado la importancia de León y había subido eh, Celaya y había subi subido Irapuato y Salamanca. Pero efectivamente yo creo que yo creo, uno de los problemas más serios de Guanajuato y que, y que ha quedado plasmado desde que hicimos a principios del digamos, por ahí del 94, el estudio de Guanajuato, siglo XXI, era la desigualdad regional que tenemos en Guanajuato. O sea, tenemos igualdad de todo tipo, ¿no? La desigualdad eh, de, de, de, en materia de ingresos entre los hogares, la desigualdad regional, la desigualdad en el tejido eh, productivo, no con las micro y las grandotas, etcétera. Creo que sí, creo que, que, que sin duda tendríamos, tendríamos que eh, hacer un esfuerzo para tomar medidas en ese sentido. Que, pero si me preguntas eh, qué he estado en la República, quizás quien ha estado más adelantado en ese tipo de políticas públicas, yo supongo, y, y yo también creo que debe ser el de menor desigualdad, aunque no estoy seguro de lo que te voy a decir, es la Ciudad de México, me parece. Me parece que sí son los que más se han preocupado, por ejemplo, por extender todos los programas de becas, ¿no? para que la gente no se quede sin estudiar. Han extendido mucho más, ahí inició el programa de adultos mayores, que es para mí fundamental y es otro de los logros de esta administración del presidente López Obrador, porque yo no tengo duda que el futuro el el país el futuro de la pobreza en el país tiene el rostro de adulto mayor, con tanta gente que no tiene pensiones y las pensiones, que los que tienen pensiones no alcanzan. Entonces yo creo que hay que sí dedicarle mucho a este tipo de, de políticas. Bueno. Guillermo, cortamos... Este... Este, Carlos una anda, más, tiene una palabra más, una más. Una, una, una, una más, vamos, oye Eduardo, la parte, una parte que nos duele mucho en Guanajuato, eh, porque sí, sí creo que es importante tu, tu opinión, eh, y en este sentido sería el efecto económico de la delincuencia, estamos en unos niveles de delincuencia verdaderamente dramáticos, trágicos, eh, ¿Cuál es, ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? Este, porque sí vale la pena tener una opinión tuya. No, clarísimo, ¿eh? clarísimo. Es, es, es, es evidente eh, que, que y, y, y, y más allá de lo anecdótico, porque yo creo que todos conocemos eh, anécdotas ¿no? de, de empresas que han cerrado por la delincuencia, empresas que se han ido a otros estados por la delincuencia. Eh, y, y lo que ha pasado en otros estados en su momento, en Chihuahua, en Tamaulipas... Ahora, ahora en Guanajuato, yo creo que sin duda tiene un, un impacto, eh, hay una relación directamente eh, positiva, en, en el, no solo en la, en la parte de crecimiento económico, sino en la, también en la parte de, de pobreza. Por ejemplo, si tú haces una regresión y pones en el eje de las X el cambio, el crecimiento económico y en el eje de las Ys, el, uh, pones el, la, la reducción en la pobreza te vas a encontrar que tienen mucho que ver pero te vas a encontrar tres outliers el, el, los outliers son Nuevo León y, y Coahuila que redujeron más la pobreza que lo que se esperaría por el crecimiento económico que tuvieron y coincide con que esos dos estados de la república tuvieron éxito en el combate a la delincuencia es clarísima la relación que hubo ahí. Y al revés, te encuentras un tercer outlier y ese tercer outlier es, es Colima, donde la pobreza no se redujo. A pesar del crecimiento económico que tuvo, la pobreza económica no se redujo, sino que creció. Y coincidió con la etapa en la que Colima se fue hasta arriba en homicidios. Entonces, claramente tiene... Una, eh, un efecto en el crecimiento económico y un efecto todavía mayor en, en, la, en, en los niveles de, de pobreza para mí. Entonces, sí, claramente es un tema donde no hay que quitar el dedo, ¿no? sin, sin ninguna duda. O sea, lo, lo que estás comentando es que no solamente es crecimiento económico como tal, sino que a mayor delincuencia, mayor pobreza. En la población. Claro, efectivamente, afecta a la pobreza. Y sí, o sea, claramente... Hay que atacar sí, la delincuencia si no solamente por los homicidios y la sangre, etcétera, sino porque vamos a ser más pobres mientras más delincuencia haya. Esto es bien importante. Pues, así, sí. así es, así, y, y, y, y, y, si, y si ves la, la experiencia, digamos, no solo... No, no, en Guanajuato no tienes estadísticas suficientes todavía como para medir el impacto, pero si mides el impacto, digamos, de corte transversal considerando a todos los estados de la república, eso es lo que, eso es lo que se observa. Eduardo, pues te agradecemos mucho toda tu participación, ya tenemos una hora, veinte minutos, y este, uno de los problemas que tenemos con este, estas sesiones en vivo, es que nos excedemos siempre, hoy <risa> ha estado muy denso, muy intenso, y gracias a tu valiosa participación, pues tenemos una visión diferente de la economía y de la planeación en Guanajuato, y ojalá que pronto este, eh, podamos escuchar los índices de lo que nos hablabas al principio del, del, de este jubilatorio. Sí. Va a ser muy importante porque van a, van a poder conocer cómo está Guanajuato respecto de de todas las demás ciudades, respecto claro. del pasado, respecto de las metas, de los ODS. Yo creo que va a ser un ejercicio mucho, muy este inédito, interesante y con todo gusto lo, lo, lo platicamos. Por lo pronto hay que echarle porras el domingo a León. Aunque sean de sí, claro. la capital. ¿Hoy o mañana? ¿Hoy o mañana? Mañana, mañana. Mañana, mañana. Mañana, mañana. mañana. Pobre Carlos. A ver, vamos a pedirle a, a Paloma que nos haga favor de leer algunos de los comentarios que se han hecho en, en la página la de somos. Facebook sobre este conversatorio. Si eres tan amable, Paloma, por favor. Sí, con mucho Porque gusto mayoritariamente son felicitaciones para el doctor sojo eh, empieza rodrigo martínez nieto quien por cierto es el, el rector de la universidad santa fe de la ciudad de guanajuato eh, excelente al doctor sojo rubén aguiñaga saludos al doctor sojo felipe franco saludos al doctor eduardo sojo con aprecio roberto serrano chirino eh, comenta el inegi es tan eficiente gracias a su gestión saludos y un abrazo al doctor sojo y Luis Arce pregunta, ¿el impacto de la gran corrupción en la economía de la Federación, estados y municipios? Otra vez, ¿cuál fue esa pregunta? ¿La de la corrupción? ¿Cómo no, doctor? ¿El impacto de la gran corrupción en la ah, economía sí. de la Federación, estados y municipios? Y de una vez le preguntamos, ¿el costo de la corrupción, doctor? Miren, yo, yo, eh, digamos, evidentemente eso amerita un programa, otro programa, ¿no? Pero yo creo que eh, sí les voy a decir de, de la medición. Donde pueden, porque la medición, muchas veces se preguntan, eh, la, la pregunta es, eh, ¿consideras que hay corrupción? ¿No? Y te salen todas unas estadísticas grandototas. ¿no? En el Inegi se hizo un esfuerzo por medir experiencias de corrupción. Es la encuesta, se llama encuesta de calidad e impacto gubernamental. Y ahí les preguntan, a ver, Carlos, ¿tú fuiste a pagar tu predial? Sí. ¿Al pagar tu predial fuiste víctima de la corrupción? Oye, Lolita, ¿tú fuiste a, a, a registrar un terreno, a cambiar el uso de suelo? ¿no? ¿Al cambiar el uso de suelo fuiste víctima de corrupción o no? Entonces uno puede analizar la corrupción ya no en términos generales, sino en términos específicos, en trámites estatales, en trámites eh, eh, nacionales y en trámites municipales. Y creo que es una herramienta bien importante porque entonces ya puedes atacar la corrupción mucho más dirigido. No, no, no, no hablar de la corrupción, porque cuando uno piensa en la corrupción, piensa en las grandes licitaciones y todo esto que vemos todos los días en, en nuestro país. Pero lo más importante yo creo que para nosotros, para los ciudadanos, no es esa gran corrupción. Lo más importante para nosotros es la corrupción cotidiana. Y esa encuesta te mide verdaderamente la corrupción cotidiana. Yo creo que hay que echarle un ojo, ver cómo está Guanajuato, cómo se compara con los demás y poder tener una reunión donde inviten a uno, a uno municipal, a uno estatal y a uno federal y se puede armar un, una discusión bien interesante a partir de la información. Muy bien, pues se agradezco mucho este... Nuevamente, doctor, esta participación y quiero despedir a mis compañeros a, a Lolita por su participación, también al Piri, a Ángel Arcos, que arquitecto. Carla al... quiere hablar antes de irse. Ah, Piri, ¿quieres hablar? Adelante. adelante. Carla, Carla, le doy. Carla. Carla quiere despedir al doctor. Carla, no, doctor, pues nuevamente agradecerle a su presencia, su presentación y pues igual, o sea, todos sus conocimientos y todo lo que nos ha otorgado el día de hoy. Eh, quisiera nada más, me, me quedaría como con esa duda, dentro de estos indicadores que ustedes están manejando, han considerado eh, y que se van a presentar o que nos va a presentar algún día, han considerado no solamente... Eh, los indicadores que midan la calidad de, de vida en cuanto a índice de marginación, índice de rezago social, o sea, los que ya conocemos, índice de desarrollo humano, han pensado eh, alguna otra manera de medir el bienestar social, es decir, eh, por ejemplo, la medición de la experiencia individual de las personas, la satisfacción con la vida, eh, ¿Cómo se sienten las personas con, con, alguna, con alguna situación? Tal vez yo sé que suena muy utópico, pero, pero, por ejemplo, la soberanía alimentaria, ¿no? En esos tiempos en que toda la gente está perdiendo empleos y que usted nos hablaba de, eh, creo que dijo 800 mil empleos que se tienen contemplados, eh, porque se tienen contempladas algunas de, de estrategias, metas en, en cuanto a esto, el goce, por ejemplo, de su espacio que dejemos de construir casitas habitación en serie, eh, fraccionamientos, que eso también pues dentro de los desarrollos o de los índices de desarrollo económico es como la palomita, pero dentro del, del índice de desarrollo social pues es algo muy negativo, eh, el, des, el derecho y disfrute a la ciudad, por ejemplo, ¿no? O sea, de, si vemos el punto de vista económico, aquí en Guanajuato le van a decir, híjole, no, es que Guanajuato el turismo nos da mucho dinero. Los que vivimos en Guanajuato muchas veces no queremos ni pasar por el centro porque aún en pandemia están las carpas y la vendimia y toda la gente a, a, a todo lo que da en el centro. Entonces, han considerado eh, como ver las dos partes, no solamente los, te, los índices cuantitativos, sino también los índices cualitativos para poder tener un pues una mejor eh, visión de, de, de, de las dos partes? Mira, yo, pues, de, de, yo creo que en la parte de utilizar indicadores adicionales, por ejemplo, de satisfacción con la vida, y este tipo de indicadores que pues, se promovieron mucho por, por aquella comisión donde estaba Stiglitz y, y también se promovieron mucho por la OCDE. Yo le decía el otro día en una conversación a Jeffrey Sachs que yo creo que no hay ningún país del mundo que tenga más información sobre estos nuevos indicadores de bienestar que México. Realmente en el INEGI se ha hecho una gran labor en ese sentido. Desafortunadamente, esa información no existe a niveles locales. Entonces, sí se contemplan muchos, eh, van a ver que, por ejemplo, áreas verdes eh, sí se contemplan ese tipo de indicadores eh, para los cuales existe información. ¿no? Eh, evidentemente hay, una, hay información que existe para el país. Y la, la información que existe a nivel de las ciudades, pues es más limitada. Y tienes que tener indicadores que te permitan co compararte con todas las áreas metropolitanas. Sí, está, sí vas a encontrar eh, realmente sorpresas en indicadores que ni te imaginabas que existieran pero no todos los que uno quisiera como estos de satisfacción que estás diciendo. ¿no? Sí, muchas gracias. Eh, tenemos este, dos comentarios y, y una pregunta que nos, le pedimos a Paloma que nos la haga saber. Con mucho gusto. Guadalupe Pérez comenta, gracias por tocar temas de interés para todos los ciudadanos, muy buen programa, Felicidades a todos. Pobre de mi Guanajuato, donde los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Y María Esther Arteaga pregunta, doctor Sojo, ¿cómo visualiza la recuperación y crecimiento del sector turístico en el triángulo formado por Dolores Hidalgo, Guanajuato y San Miguel? ¿Y cuál sería el rol de la iniciativa privada? Pero ahí, ahí todo, todo indica, digamos, los que, los que dicen que, los que hablan de estos temas hablan de que el mundo pospandemia va a ser muy diferente, ¿no? Y en el mundo pospandemia vamos, vamos a preferir los viajes cortos, no los, no los viajes largos. No nos va a gustar mucho subirnos al avión, nos va a gustar eh, mucho viajar en automóvil y todo eso eh, seguramente va a beneficiar el, el turismo hacia hacia nosotros, digamos, hacia, hacia los lugares de, de Guanajuato. Por eso creo que la comunicación y las rutas, ¿no? La ruta histórica, la ruta del Bicentenario, eh, y la ruta, el otro día platicaba con alguien que está armando la ruta del mezcal, y la ruta del, de la tequila, y la ruta del vino. Yo creo que, por ejemplo, Guanajuato, eh, había un debate cuando hicimos el 2040, algunos decían que Guanajuato iba a ser el lugar donde se producía mejor vino del país al 2040. Yo les decía que no, sino que Guanajuato sí puede ser la mejor ruta turística vitivinícola del país. Eh, y creo que eso se sí lo podemos lograr. Entonces yo, yo, yo auguro mucho, pero mucho éxito al sector eh, turismo. Y todo esto debe venir de, de las iniciativas del sector privado junto con el sector público. Yo, en Guanajuato sí hemos construido muchas alianzas público-privadas y creo que hacia allá debemos seguir caminando igual. En, en, a nivel nacional, no les hacen caso a los empresarios, no les hacen caso a la iniciativa privada. Yo creo que es un error. Yo creo que en Guanajuato se ha demostrado que trabajando juntos, sector público y sector privado, se pueden lograr cosas más interesantes. Y así es el caso, yo creo, del sector turismo. No, y, y es que hay que ver, Eduardo, pues, a nivel turismo, qué puede hacer el Estado, digo, aparte de infraestructura, etcétera, pero ni, no, no podemos pensar en hacer hoteles, ni mucho menos, este, no. eh, volveríamos al corte soviético, una cosa así, digo, yo creo que está ya muy superado ese esquema. Por el otro lado, nada más, este, la parte del ecoturismo, creo que va a ser una parte muy importante de todo esto, que hay que apostarle muy fuerte y hay que ver qué valor agregado tiene una ciudad como Guanajuato en la parte ecoturística, que parece que no, pero la tiene muy escondida, pero lo que pasa es que no, no, no se ha fomentado. Y, y lo otro es, me parece muy padre lo de la, la parte vitivinícola, este, no creo que haya las condiciones suficientes para ser los mejores productores de de, de vino por, por la parte geográfica eh, pero yo creo más bien en esta parte pero, del... la, experiencia, oh. pero la experiencia sí, Carlos ¿verdad? Sí. El turismo, el turismo. Pero, pero entonces tienes que unirla con otra cosa que sí. es muy importante que eso sí tenemos, que es la parte cultural y sobre todo en la parte de Guanajuato capital y eso es lo que se ha perdido, es una de las cosas que se ha perdido en Guanajuato entonces eh, nos hemos convertido en una capital de, de antro y borrachera en lugar de, de, de seguir pugnando por ser la capital cultural del estado, por la cultura, por el Festival Cervantino, por una serie de, de condiciones construidas en las que se ha, ganado, ha gastado cantidades, cantidades inmensas de dinero. Simplemente hay que ver el Festival Cervantino, todo lo que se ha gastado acumulado de tanto tiempo. Bueno, todo eso se ha perdido porque... Más bien la apuesta ha sido la apuesta por, por, por el antro, la cantina y la cerveza. Digo, eso hay que revertirlo necesariamente para dar mayor valor agregado. Esa, esa más o menos es la perspectiva. Totalmente de acuerdo. Pues nuevamente, bueno. pues ahora sí, muchas gracias, Carla Piñón, me faltaba, y a Paloma también por su participación. Este, nos vemos la próxima semana en punto de las 11 de la mañana, cuando nuevamente estemos sesionando en vivo. Este, del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Muy buenas tardes y muy buen provecho. Hasta luego, gracias por la invitación.